la clase pasada vimos, seguimos viendo un poco de la sincronía, vimos el, les mostré primero el callback HELL, y después les mostré las promesas, para tratar de evitar un poco con el, con un callback, o sea, si tengo que manejar algo, solamente asíncrono, con el callback estamos bien. Hicimos un ejemplo, la clase pasada, donde habíamos encadenado eh, distintas eh, operaciones a través de funciones que eran eh, asíncronas pero sincrónicas entre ellas, ¿qué significa? que cuando ejecutamos esas funciones que ya no me acuerdo, era eh, el cuadrado de un número sumarle algo, restarle algo, verificar ¿sí? Eh, lo había hecho ahí en el momento y eso iba a demorar un tiempo en ejecutarse, entonces lo sacábamos del stack, ¿sí? con, o sea, estábamos simulando la sincronía con set setTimeout, habíamos encadenado distintas funciones en cada una, eh, la volvíamos asincrónica, agre agregándole un set setTimeout para que demore un cierto tiempo, y entre ellas debían ser sincrónicas, o sea, ¿por qué? Porque eran distintas operaciones que iban a tener que usar el resultado de la operación anterior como entrada para a eso aplicarle algún proceso y la salida de ese proceso tenía que ser la entrada de, un, de otro proceso, o sea, iba a ser uno de los parámetros de entrada, básicamente, el retorno de una función, actuaba como parámetro de entrada de la otra. Entonces, cada una de esas funciones tenía que esperar a que finalice la anterior para disponer del dato, porque si nosotros eso lo tiramos eh, en, el, en el stack directamente, las operaciones, cuando yo una operación, si no espera la otra, va a venir como undefined o como null, el retorno de la operación anterior. Entonces, teníamos que empezar a meter adentro un callback la llamada de otro callback o de una función que utilizar otro callback y así nos íbamos encadenando y el código se funcionaba, pero se iba haciendo menos legible. Después les expliqué las promesas. La promesa era un objeto que recibe una función que tiene dos parámetros que son callbacks. Entonces, esa, nosotros hay varias maneras de usar promesas. Yo les mostré la más común, que es meter una promesa dentro de una función y que la función retorne la promesa. ¿sí? Entonces, la, la promesa recibía dos callbacks. Uno lo llamábamos resolve y otro lo llamábamos reject y adentro de esa función, adentro de esa promesa, nosotros eh, ejecutábamos, hacíamos el código que tiene que desarrollar, que le mandamos desarrollar a la promesa y la promesa habíamos visto que tenía un estado pendiente y luego ese estado pendiente se puede pasar a resuelta o rechazada entonces en el momento que la, que la promesa termina de hacer su función, adentro del código llamaba al callback eh, resolve y le pasaba lo que iba a devolver la promesa y al parámetro de resolve. Y si la promesa no se podía cumplir por algún X motivo, se llamaba al método reject al cual le pasábamos lo que iba a devolver la promesa. Cualquiera de los dos métodos, le estamos pasando lo que la promesa devuelve. El tema es cuando la promesa lo devuelve con éxito o cuando la promesa lo devuelve cuando hubo un error. Y afuera de esa promesa, una vez que la promesa pasaba al estado resuelto, la parte dependiente era la parte asincrónica, porque mientras la promesa está en el estado pendiente, significa que no se cumplió. Entonces, tengo dos métodos que tienen las promesas, que son el método DEN y el método CATCH, que cuando la promesa se resuelve, si se resuelve por el RESOLVE con éxito, se va a ejecutar el método DEN, adentro de, de DEN de va una, un callback que recibe como parámetro lo que nosotros habíamos mandado en el Resolve. Y adentro del método Catch, también hay un callback que recibe como parámetro lo que nosotros habíamos mandado en el reject ¿Sí? Y eso se ejecutaba una vez que la promesa cambiaba de estado. Pasaba de estar pendiente a estar resuelta o rechazada. ¿Qué pasaba con eso? Yo les mostré la vez pasada que resolvíamos que era más fácil la resolución con la promesa, o por lo menos más legible, porque podíamos empezar a enlazar los DEN, lo que resolvía eran varias promesas, uno por cada función, y terminábamos teniendo DEN, DEN, con punto DEN, punto DEN, punto DEN, punto DEN, punto den íbamos enlazando todos los retornos de cada una de las promesas, y con, unico, y con un único catch, donde íbamos a atrapar algún error que se hubiera ejecutado en cualquiera de las promesas intermedias. Bueno, hay detractores que dicen que eso sería lo mismo, tan engorroso como eh, el callback ¿sí? Porque no deja de ser un promise hell donde tenemos den, encadenado otro den, encadenado otro den, encadenado otro den. Para resolver eso, ahora... Hace poco, un par de años, salió lo que se llaman las funciones asincrónicas. ¿sí? Que vendrían a pasar el no reemplazan a las promesas, las promesas se siguen ejecutando, porque de hecho las funciones asincrónicas utilizan promesas, lo hace más legible, ¿sí? queda, queda un poco mejor. Lo que lo hace... Cuando nosotros, con la promesa, sacamos del flujo principal del stack a, a ese código asincrónico, lo que hacen las funciones eh, asincrónicas es eso que nosotros pasamos como asincrónico, lo transforma en sincrónico. ¿sí? Hay dos palabritas mágicas. Async es como vamos a decorar a una función, ahora vamos a hacer un ejemplo, async es cómo vamos a decir que una función es asincrónica. Ponemos async function, el nombre de la función, eh, si es una función declarada, o la variable igual async y una función anónima en el caso de que sea una función anónima asincrónica. Si nosotros a una función decimos que es asincrónica, dentro de esa función podemos utilizar la palabra reservada await. Y lo vamos a, a usar, await, antes de la llamada a la función que, tiene la, que nos devuelve la promesa. Await significa esperar. Y básicamente lo que hacemos con esa palabrita es decir, esperame, bancame, a que, porque nosotros estamos llamando a una función que nos devuelve una promesa pendiente. Entonces con await lo que estamos diciendo es Bancame que la promesa pase de estado a pendiente a resuelta o rechazada. ¿sí? Estamos volviendo bloqueante ese código, sincrónico. Para que nosotros hagamos esas llamadas a las distintas promesas, le estamos diciendo espera a la, a la función anterior a que termine. ¿sí? Entonces ese código es más parecido al código que conocemos nosotros, sincrónicos. Pero en realidad no se encuentra bloqueando el, el event loop, sino que se encuentra a un costado. ¿sí? Entonces, piénsenlo, no es, pero piénsenlo como si fuera un pseudo hilo, donde nosotros lo sacamos de la rama principal o del hilo principal y esas operaciones encadenadas que tienen que esperar una que finalice la otra de manera sincrónica, no nos va a bloquear el hilo principal. O sea, el hilo principal que básicamente es la página web. ¿sí? No nos bloquea eso, sino lo, lo, lo desplaza hacia un costado. ¿sí? Eso lo utilizan, es digamos un poco de la programación moderna, y eh, lo utilizan muchos eh, frameworks, React, React, Angular, Vue, ¿sí? Tienen mucho de esa forma de trabajar. Entonces, vamos a cerrar el tema sincronía. Normalmente lo doy así por, o sea, lo explico de apartes, porque por ahí tirar callback promesa y async y await la misma clase es como, como mucho. ¿no? Bien, voy a hacer, no voy a volver al ejemplo anterior, vamos a hacer un ejemplo nuevo. Así nos sacamos esto encima. Voy a hacer una función que se va a llamar eh, cuadrado. La función cuadrado va a devolver, eh, va a recibir algo, eh, número. Y esta función lo que voy a hacer es retornar una promesa. ¿sí? Return New Promise. La promesa recibía una función anónima con dos parámetros que eran dos callbacks. Entonces, tengo Resolve y Reject. Ahí adentro va la promesa y... Para simular el, el, la sincronía, vamos a poner un set timeout. Vamos a ponerle dos segundos. Sí, lo mismo que hicimos la semana pasada. Lo voy a hacer más sencillo. La semana pasada, porque hay cuatro maneras de crear promesas. Yo puedo, además de crear una promesa de esta manera, puedo hacer una. Las promesas tienen dos constructores estáticos. ¿Crees? que es promise.resolve y promise.reject, las dos me devuelven una promesa, pero esta me devuelve una promesa pendiente y los otros dos métodos me devuelven una promesa resuelta bien y una promesa rechazada. Yo les había mostrado la clase pasada, se si pueden ver en el video, que es muy común, ¿sí? no, eh, no sé si es una buena práctica, pero es muy común eh, también en vez de trabajar devolviendo una promesa, ejecutando un código que devuelve una promesa ya resuelta o una promesa rechazada. De hecho, la clase pasada les mostré para la parte del error, directamente lo devolvíamos con un new promise, eh, no, con un new no, con un promise.reset al que le pasábamos el código del error cuando había algo malo. Ahora lo voy a usar estándar, lo más básico de las promesas, que es llamar al método, al callback resolve o al callback reset. Bien, eh, perfecto, nosotros acá adentro disponemos de este número, ¿sí? De este parámetro número. Lo que yo quiero es devolver el cuadrado de ese número, pero puede pasar que eso no sea un número, o sea, vamos a aplicar alguna validación básica. Entonces acá adentro puedo decir, if, ahí no, acá. Sí. NaN Número. O sea, si eso no es un número, voy a llamar a Recheck y le voy a pasar error. Eso no es un número. Si no, hago un if else común. ¿sí? Podría usar un operador Ternite. Vamos a hacer un if else. Acá, si está todo ok y es un número, resolve. Y voy a devolver número por número. Sí, esto se va. El, el, algo asincrónico real lo vamos a ver más en eh, una llamada Ajax. Sí, acá lo estamos simulando. Lo que yo estoy haciendo es de manera asincrónica pedir que alguien me devuelva el cuadrado de lo que yo le estoy pasando y no tener que esperar, que no sea código bloqueante, que cuando esté hecha esa cuenta me la devuelva. Bien, eso sería la función cuadrado. Dentro, esto me devuelve una promesa. Set time ¿Sí? Esto, todo esto ya está explicado ya en la clase pasada. Me va a devolver una promesa que en algún momento se va a transformar en el cuadrado del número que ya le paso, o no. Fíjense si hacemos esto. Yo acá podría hacer eh, console, vamos a hacer esto para que se vea mejor. let eh, x igual y vamos a llamar a la función cuadrado, a la que le vamos a pasar 2. Y ahora vamos a hacer un console.log de x. Cuando yo ejecute esto, se va a llamar a esa función, pasándole cuadrado, y esa función vimos que nos va a devolver una promesa. Entonces, x va a ser esa promesa que como yo la estoy mostrando, automáticamente, me va, me va a aparecer como promesa y pendiente. Si yo la abro, en el momento que la abra, si yo la abro enseguida antes de los dos segundos, me va a devolver que está pendiente. Y si yo la abro después de los dos segundos, vamos a poder ver lo que me devuelve y que está resuelta. Vamos a hacer la prueba. Me Vengo acá y corro el live server F12. Ahí tengo la promesa pending. Acu toda esta porquería del live server. ¿eh? Démosle bola a esta línea. Promise Pending. Si yo ahora pasaron más de dos segundos, si yo ahora la abro, fíjense que me dice que está resuelta y que el promise status, la promesa está resuelta y el promise value, que es lo que me termina devolviendo, es un 4, que era 2 por 2, 4. Muy bien. Si yo ahora la ejecuto y la abro, fíjense que la abrí antes de los dos segundos, entonces ya no puedo ver el estado, pero puedo ver el estado en pendiente, porque cuando la abrí, ya eso quedó frisado en la consola como estaba antes de los dos segundos. Antes de los dos segundos, el status era pending, estaba pendiente, todavía no nos no había devuelto nada, por eso el value de la promesa es undefined. ¿Sí? Si yo ahora espero dos segundos, ya la promesa se resolvió, entonces puedo ver que Está resuelta y tiene un 4. Lo que pasa es que la estoy mostrando directamente. Incluso, si yo acá en lugar de pasarle el 2, le paso una J. ¿sí? Ahí dice pending. Esto que está acá me lo tiró el, el error, pero si abro la promesa, fíjense que podemos como pasaron dos segundos podemos ver que la promesa concluyó como rechazada y el valor de la promesa que lo que devuelve el reject es error eso no es un número en el caso anterior ese 4 era lo que devolvía resolve ¿sí? que, lo, que lo captura el DEN acá no usamos el DEN solamente para que para, quiero que vean lo que devuelve esa promesa y cuando se resuelve y que funciona de manera asincrónica bien Muy bien, vamos a suponer que yo ahora quisiera ir calculando, sí, acuérdense que si yo quisiera multiplicar ese 2 y volver a llamar a, a, a la función cuadrado, lo que devuelve en el DEN de la función cuadrado, tendría que llamar a la función cuadrado, devolver la promesa que es lo que entraría en el otro DEN, ¿sí? tendría que ir encadenando, hacer un return de cada una de esas promesas y atraparla para capturar en un DEN y en un catch, lo que hicimos la semana pasada. Vamos a ver cómo lo vamos a resolver esto con una función asincrónica. Lo que voy a hacer es trasladar el scope, este que yo estoy mandando... A, a la parte asincrónica, pero lo voy a trasladar al scope de una función asincrónica. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer async function eh, cualquier nombre, cualquier nombre. A la función cualquier nombre le voy a pasar el valor que quiero eh, utilizar en el... empezar a utilizar eh, valor o número, pero para que no quede igual que, la, que el, la otra función. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo podría hacer esto, fíjense. let lo mismo que hicimos recién. x es igual a Cuadrado al que le pasamos número, valor. Si yo hago un console log de X, y acá ejecuto cualquier nombre y le paso dos. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo porque estamos haciendo la misma llamada. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo acá adentro, llamo a cuadrado, paso el valor, lo muestro. Ahora lo que puedo hacer, x es una variable que recibe la promesa. Y yo estoy mostrando X. Si yo le digo ahora, porque este console lo se va a ejecutar y no va a, terminar, no va a terminar de resolver la promesa. Lo que yo voy a hacer es, a cuadrado, que es la función que me devuelve la, la promesa, ponerle la palabra await. ¿Sí? Le voy a decir, espera a que termine la promesa. Guardo los cambios. Adentro de esta función, perdón, me pasó, me faltó algo. Bueno, igual se los voy a mostrar, así como está. Sí, ahí me devuelve el 4. Fíjense que ahora, await hace que se espere que no se ejecute hasta que no terminó de resolverse la promesa. O sea, la llamada a cuadrado, que es la que me devolvía la promesa, ¿sí? está esperando a que finalice, entonces este console.log no se va a ejecutar hasta que el cuadrado no finalice acá cuando estamos adentro de async cuando estamos en este scope esto no está en el stack, esto está en, en la web API, acordate dónde iba a parar cuando vimos el, el, el loop iba a parar a donde iban a parar los set timeout y donde iban a parar los registros de los eventos y donde irían a parar las, eh, las peticiones hayas, por ejemplo. No están ocupando el stack. O sea, eso va a morir a un costado. Sí, sí, sí. Igual que lo que vimos ahora eh, con el Event Loop. O sea, eso lo sacamos... Vos podrías, mientras eso está esperando a que le devuelva el valor con ese await que le podrías poner lo que quisieras. Fíjate esto. Acá le vamos a poner 5 segundos. No importa, con, con, con 2 es lo mismo. Yo después de cualquier nombre, acá puedo poner un console.log de eh, fin del código. Bien. Eh, fíjate que si yo guardo los cambios, ya la línea fin de código se ejecutó y ahora, cuando haya, ahí pasó, apareció el 4, eh, esto se saca del flujo principal, si no, no podría escribir fin del código, o sea, esto se ejecutó porque el stack, el flujo principal, no está, es asincrónico, no está esperando a que termine esto, cualquier nombre. Con cualquier nombre, lo que hicimos es llamar a cuadrado, por afuera, y estamos haciendo que esto con await sí sea sincrónico. O sea, este console log va a esperar que cuadrado finalice, pero no en el flujo principal, sino en un costado. Esto, con esto estamos simulando como si, si hubiera hilos. Cuando vos se partes un hilo principal en una app, no sé si vieron hilos en segundo. Pero cuando tenés un hilo principal, workers, si sí, pagan workers, lo que sea, lo que se hace es, el hilo principal se sigue ejecutando de manera secuencial y vos sacás a un costado como una rama. Acá estamos sacando a un costado la rama cualquier nombre. Entonces, todo lo que ocurra, esa rama cualquier nombre, ya vimos que si no le ponemos esto, el await, esto. Se va a ejecutar antes de que termine esto, que es lo que nosotros no queremos, que es lo que antes con las promesas hacíamos con el DEN y el CATCH. El DEN significa entonces, lo que estamos diciendo es, cuando hacemos una promesa.DEN, lo que estamos diciendo, lo que está dentro del de método DEN, ejecutalo cuando haya finalizado la promesa. Acá, lo que pasa es que de esa manera nos queda un DEN y otro DEN y otro DEN. Cuando empezamos a encadenar promesas, Empezamos a encadenar DEN. Y mucha gente dice que eso es similar a el callback hell que empezamos a encadenar callbacks. Bueno, queda más lindo el código, más legible, pero es una encadenación de una encadenación. Entonces, esto, que como dijo hace un rato un compañero, viene a ser como un azúcar sintáctico. O sea, es una forma más linda de escribir un código feo. ¿sí? Esto, ahora cuando yo les encadene, eh, todavía no terminé el ejemplo, pero ahora cuando yo les encadene varias llamadas a esa función, van a ver que el código es más legible para los que vienen de un lenguaje sincrónico. ¿Sí? Bien. Entonces, con ese await, le decimos, acuérdense que esto no está ejecutándose en el flujo principal. ¿Sí? El flujo principal es esto que tenemos acá. Este código es una llamada síncrona. Y acá llamamos a cuadrado valor. Y acá, esta X, momentáneamente, es la promesa pendiente. En realidad no va a ser la promesa pendiente porque pusimos await. Await nos va a devolver algo, nos va a asignar el resultado de la resolución de la promesa, ya sea... ¿Que está todo ok o que está todo mal? Yo acá podría, o sea, debo en las funciones asincrónicas, tengo que poner un try-catch. Y este código lo meto acá. Y acá voy a capturar el error. Entonces acá voy a hacer un console. Eh, error, podría poner, y acá pongo el error. Console.error lo que hace es me pone en rojo la consola lo que escribo. Bien. Esto va a funcionar exactamente igual. Yo guardo los cambios. Fin del código, porque no es bloqueante. Y ahí me eh, cinco segundos, espero, y me escribió el 4. Si yo ahora en la llamada, voy a sacar 5 segundos porque si no estamos esperando un montón. Voy a poner 2 segundos de vuelta. Acá, le paso la A. Ahí me aparece el console error que dice error, eso no es un número. ¿Sí? Bien, pero ahora voy a encadenar. Lo que yo quiero hacer ahora es, bueno, lo mostraste ahora x es igual a await cuadrado x. Console.log x. Fíjense que en x se va a guardar el resultado de esa promesa. Si no hubo ningún error, porque si hay un error va a caer acá. Pero si la promesa resultó bien en X va a venir ese valor, que es el que muestro. Y ahora, ese 4 que supuestamente me devuelve, lo estoy pasando acá. Y este await va a esperar a que termine esta llamada, y ese 4 supuestamente me va a devolver un 16, que lo pongo acá y lo muestro. Y lo mismo, podría ser así. Entonces fíjense, ahí estoy llamando cuatro veces a la función cuadrado. Y cada una va a esperar a que termine la anterior. ¿Sí? Y con ese await lo que estoy haciendo es que se comporte como sincrónico. Algo que sea sincrónico, lo estoy haciendo que se comporte como sincrónico. Y me queda un solo catch. Cada uno de estos serían los den, bueno, lo que pasa es que acá estoy llamando la misma función, pero en el caso del, del ejemplo de la clase pasada, Estaríamos llamando, en vez de cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, estaríamos llamando a sumar, verificar, restar, todo lo que hicimos la clase pasada. Pero cada una de esas llamadas con el await sería un den de la clase pasada. Esto, vamos a probarlo. Ah, en la llamada, tengo que arreglar acá en vez de a, pasarle un valor. Vamos a pasarle dos. Pero vamos a hacer un poco más lindo. Vamos a poner eh, console.log eh, cuadrado. Cuadrado. Vamos a hacerlo. Template string. Vamos a poner cuadrado, dos puntos, pesos, llaves, x. ¿Sí? Lo que hacemos cada dos segundos va a llamar a la función. Cuando la función termina, se ejecuta la otra. Cuando la función termina, se ejecuta la otra. Cuando la función termina, se ejecuta la otra. ¿Sí? Estos serían. Entonces les mostré tres formas de hacerlos. Todas las formas por atrás utilizan callbacks. La forma nativa, nativa, nativa, o más antigua, es. Encadenar callback, ¿sí? donde tenemos que escribir código nativo puro. Eso es pura programación funcional. Después vinieron las promesas con azúcar sintáctico para evitar ese callback gel. Y a partir del ECMAScript 6, ¿sí? a partir del año 2015, apareció eh, en la await las funciones asíncronas, que lo que hace es maquillar un poco más lo que pasaba con las promesas, ¿sí? Esta es la función asíncrona. Nosotros acá adentro no vemos promesa, pero estamos llamando una función que sí nos devuelve una promesa. Entonces, esta es la función que utiliza una promesa por dentro. Fíjense que lo que hacemos con las funciones asíncronas es no tener que estar lidiando con los den, den, empezar a encadenar punto den, punto den, punto den. Y este código... Este código es como más natural, porque este código lo podemos leer como sincrónico. Nosotros sabemos que este console.log se va a ejecutar solamente cuando termine esto. Lamentablemente no podemos usar el await puro tirado ahí. ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos bloqueando, no lo podemos usar en el, en el global, porque con el await lo estaríamos haciendo sincrónico. ¿Sí? No podemos tirar acá, afuera, acá, un await. Si ya es el, por default, es el await. O sea, todo lo que ustedes tiren, el código que tiren secuencial en el scope global, es lo que, lo que ejecuta el event loop. Y lo va a ejecutar como vimos en el stack, que se apila y se desapila. Entonces es todo código bloqueante. Lo transformamos en no bloqueante cuando... ¿Ejecutamos callback o ejecutamos las promesas? Y esto no es ni más ni menos que una pasada en limpio, que un lavado de cara, que azúcar sintáctico, de los den encadenados que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, hay tres formas de escribir lo mismo. Callbacks, promesas y AsyncAway. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero donde el código lo vemos un poco más entendible y más legible. No tener, ya enseguida, cuando vemos esto, nos damos cuenta que tiene que pasar. ¿Cuál sería el caso real de esto? Imagínense que ustedes hacen una petición que se traiga, no sé, todos los empleados. Y una vez que se trajeron todos los empleados, del empleado sacan un dato y con ese dato hacen otra llamada, otra petición para que les vuelva otros datos. Fíjense que ustedes no pueden hacer esta segunda llamada hasta que no les vino la primera y recuperaron algo de desempleado. Eso, de, que es algo muy común, de empezar a encadenar llamadas, de lo que me devuelva una, eh, haría algo y pediría otra. Vieron como cuando ustedes, lo que pasa es que la ustedes no vieron todavía recién el cuatrimestre que viene, por ahí laburando sí, pero en lo que es la carrera todavía no vieron a full... Eh, consultas SQL, ¿sí? donde uno puede hacer joins, y uno puede hacer un filtrado, y entonces uno puede hacer una consulta SQL que tenga varias etapas. Si uno hace esa consulta SQL con varias etapas, eh, no habría problema, porque uno ya directamente le hace la consulta al servidor y el servidor devuelve. Pero muchas veces la forma de trabajar actual es pedir un JSON con todo y no hacer consultas. O sea, pedir algo en particular. Y mucho se trabaja del lado del navegador. Entonces, uno va pidiendo y van mandando, y de ese análisis va pidiendo otra cosa y van mandando, y de ese análisis va pidiendo otra cosa y van mandando. Y ahí es donde se empiezan a encadenar todos estos, estos sucesos asincrónicos. Bueno, se resuelve mucho con esto. ¿Sí? Bien, entonces con esto, eh, bueno, pueden rever los videos o pueden, como hizo el compañero, eh, buscar más información porque por ahí no les queda claro con, con esta explicación. Bueno, lo importante es que ustedes eh, deben conocer cómo funciona JavaScript, que funciona sincrónico y o con esta explicación... Es una explicación que cuesta entender, ¿sí? por experiencia, hasta en sexto cuesta entender. Yo podría provocar un error a propósito. Acá en, lugar, acá, en lugar de pasarle X, voy a hacer que rompa todo, y ahí le voy a pasar una S. Guardo los cambios. 4. Ahí le puse el consolador por favor. 16, ¿qué Ah, lo puse techo, el el... Sí, me equivoqué, gracias. Control-Z. Acá. Y cuando rompa, directamente salta al catch. ¿sí? Entonces, con un solo catch, yo puedo atender eh, de todas esas llamadas sucesivas no tengo que estar cachando en, el, en los callbacks encadenados, tengo que hacer un, un manejo de errores por cada callback, en cambio acá, igual que en las promesas, ¿sí? donde nos quedaba un montón de DEN y un único catch que capturaba todo, bueno, acá pasa lo mismo. sí Entonces esto es como que nos queda la gestión asincrónica, lo más sencilla, dentro de todo, lo más entendible posible. Este, este tema también es nuevo, eh, es un tema que agrego este cuatrimestre, muy fácil, ahora lo resumimos enseguida, que es el manejo de módulos. ¿sí? Eh, normalmente Javascript cuando comenzó, eh, estoy hablando ya en, lo, en los 90, ¿no? era un poquito de código como para darle alguna interacción a la página para dar un poco de dinamismo y de comportamiento a la página. Estaba pensado para un único archivo JS. A medida que, que las aplicaciones se volvieron más potentes, y hoy en día tenemos aplicaciones reales que tienen un montón de archivos JS, eh, se fue sofisticando, digamos, el manejo de los datos. En un momento... Los navegadores recién ahora, los navegadores actuales, hace muy poco tiempo que permiten trabajar con módulos. Eh, Node.js, acuérdense que Node es JavaScript, un intérprete de JavaScript, el de Chrome, pero corriendo en el servidor, trabaja hace un montón, desde nativo, desde la primera versión trabaja con módulos y había unos manejadores de, de módulos eh, de, de Node, pero ahora ya los navegadores los implementan de manera nativa. ¿sí? Explorer, obvio que no, pero todos los navegadores actuales sí permiten el manejo de módulos. En un momento, teníamos que hacer cuando... Eh, depende del cuatrimestre, a veces que sacamos temas y ponemos temas, cuando implementamos MVC, el modelo vista controlador, empezamos a tener varios... Eh, archivo JS, por ejemplo, un archivo JS para las entidades, eh, distintos tipos de, de archivos JS, y los tenemos que empezar a poner los scripts en orden. Es como cuando ustedes incluyen, hacen un include en C, eh, que incluían, ustedes se llevaban la estructura a otro archivo eh, y tenían el punto C y el punto H, entonces ustedes incluían el punto H para tener disponible ese código que tenían en otro archivo, bueno, y cuando eh, en C lo mismo, lo que pasa que en C, con los namespace, eh, lo, lo resuelven directamente dentro de la IDE, dentro del Visual Studio, pero los tienen que incorporar. Bueno, acá la, la idea es que no tengamos que cargar todos los scripts, porque hasta ahora vimos que el que pide el script es el HTML. Porque nosotros ponemos la etiqueta con el src en el HTML. Entonces, cuando uno pide una página a un servidor, la que viene por default es la página index.html. Cuando el intérprete lee, es cuando el navegador lee esa página HTML, ve que están los scripts y que él está, pidiendo, está requiriendo esos archivos, los, los archivos JS y los archivos CSS. Entonces, lo, y las imágenes, ya lo vimos, que en la, en la pestaña Network hace la petición de todo lo que necesita. Hasta hace poco tiempo el único, el único, único, único que podía pedir un archivo JS era la página HTML. Pero ahora, a partir de la implementación de los módulos, los JS pueden pedir código JS. ¿sí? No lo pide el HTML, sino que lo pide el mismo archivo JS. De la siguiente manera. Vamos a hacer un HTML. Yo puedo... Bueno, lo hice en el otro. Ahora lo, lo, lo vemos. Voy a agregar acá. Lo voy a agregar acá abajo, por ahora un script eh, punto barra js barra script punto js bien ahí tengo este script el único que voy a pedir desde el js Ahora voy a declarar otro archivo, acá dentro que lo voy a llamar eh, entidades.js. Acá en entidades.js vamos a hacer una clase persona. Class, persona, eh, id, eh, nombre. Eh, edad. Vamos a poner un constructor que reciba id, coma nombre, coma edad. Punto Id igual a id. Punto nombre igual nombre. punto edad igual edad bien y vamos a poner una función eh, saludar saludar eh, console log hola soy punto nombre y tengo eh, pesos 10 aquí pegadito 10 punto edad años. Bien, tengo esa. Quedó. Persona. Ahí está. Bien, ahí tengo la persona. Vamos a suponer entidades. Yo estoy acá en el script. Entonces, acá quiero decir let. A mí me gusta poner const cuando son referencias. Eh, p1 es igual a new persona, Sí, pareciera que lo reconoce, porque incluso ven que pongo persona y me aparece, me aparece acá. Lo que pasa es que lo está, está bajo la órbita de eh, Visual Code. Yo lo uso, digo persona, y me dice any eh, nombre, eh, eh, id, edad, 1, 2, 3, 4, Juan, coma eh, 30. Y ahora quiero hacer un eh, p1.saludar, así. Vamos a ejecutar esto. Sí, y me dice, persona is not defined. Obviamente, está el código, o sea, lo reconoce Visual Code, pero yo no lo estoy llamando. Fíjense que al único que estoy llamando es al archivo script.js y script.js no tiene ni idea de que existe el archivo entidades.js. En un momento nosotros lo resolvíamos así. ¿Sí? Hola, soy Juan y tengo 30 años. Esto es como, como, como era lo normal en trabajar en eh, con varios archivos JS. Entonces yo incluía... Fíjense qué pasa si incluyo primero el script. ¿Sí? No conoce qué es persona. ¿Por qué? Porque había que, que, había que respetar un orden. sí, Si yo voy a utilizar entidad, era como, qué sé yo, a mí me gusta, como los tengo, a muchos los tuve en programación 1, me gusta poner muchos me salteo programación 2, me gusta poner ejemplo de programación 1, es como si declarásemos dos estructuras y una estructura, un campo de esa estructura era de otro tipo de estructura, bueno, la teníamos que haber declarado antes porque se leía de arriba hacia abajo y lo tenía que reconocer acá. Cuando nosotros estamos poniendo las etiquetas script, importa el orden en que las incluimos, porque es como si tuviéramos, al incluir esas dos etiquetas así como está, es como si tuviéramos un único archivo JS donde acá tendríamos lo que dice script y acá tendríamos lo que dice entidades. Entonces, estaría tratando de hacer una instancia de una clase y la clase está definida abajo. ¿Sí? No sería posible. Esto, lo que, lo que resolvía en un momento, es eh, descomponer, eh, no tener todo mil líneas de código en un archivo, ¿sí? tenerlo como modularizado y los include de C serían como estos scripts que vamos teniendo. Entonces vamos encadenando el que, el que aparecía primero y el que aparecía después, el que aparecía después. Lo mismo pasaba cuando queríamos utilizar jQuery, que es una librería de Javascript. Era lo primero que teníamos, no podíamos escribir jQuery si no teníamos la librería JS antes el script de la librería antes de lo que nosotros íbamos a codear, porque si no, no iba a entender que era jQuery. Acá pasa lo mismo. La idea, vieron que si lo ponemos al revés, el script abajo y las entidades arriba, bueno, esto vuelve, esto vuelve a funcionar. La idea es que ahora no tengamos que traer esto. Que el que mande pedir ese script, esto es... Lo último, ¿sí? Es, es, es lo, lo último que se utiliza ahora. Eh, que los navegadores recién ahora incorporan los módulos. No tener que llamar a todo eso. Ni siquiera, ni siquiera tener que llamar a un montón de, a todo el archivo JS. Yo podría tener en entidades JS un montón de entidades. Un, imagínense un montón de clases, un montón de funciones. Un montón de cosas. Pero no me las quiero descargar todas. Con esta manera de trabajar, si yo en entidades tenía, qué sé yo, 100 clases, me estoy trayendo las 100 clases, me las estoy descargando, solamente para trabajar con la clase persona. Y vuelvo a hacer la analogía. Para que vean que esto que decimos esto es nuevo, es nuevo ahora, porque lo implementan los navegadores. Pero acuérdense que el lenguaje C es un lenguaje de los 70. Cuando estaba el preprocesador, nosotros adentro de stdio, stdlib eh, la biblioteca string, o cualquiera de esas bibliotecas, la biblioteca mat, hay un montón de funciones. Pero el preprocesador lo que hacía era, compilaba nuestro main, y se traía de cada una de esas bibliotecas, el código de Vamos a suponer que de todas las que hay en stdio.h, solamente usamos printf y scanf. Sería tonto adentro del exe meter todas las funciones de stdio.h. porque nos quedaría un exe muy grande. No solo para guardar, sino que cuando nosotros cargamos el programa, eso el exe se carga en memoria. Y cargar en memoria datos que no voy a usar no es muy inteligente. Entonces, lo que hacía el preprocesador era, en el punto exe, Metía el código compilado de main y de todas las funciones que hicimos nosotros, más el código compilado de todas las funciones nativas que extraía de cada una de esas librerías. Entonces, si adentro de stdio.h había 100 funciones y usábamos scanf y printf, solamente se traía esas dos, lo que necesitamos nada más. Muy bien. Acá el concepto es el mismo. En lugar de traerme un archivo JS con un montón de zaraza, un montón de bytes, descargármelo, para utilizar algo de ese archivo, lo dejo como módulo. Y el que se pide las cosas que necesita es el archivo script. Que en este caso, lo que estaría reclamando nada más al servidor sería el código de la clase persona. ¿Sí? Entonces, esto lo saco de acá... Dejamos solamente el script. A esto le falta algo, pero vamos, vamos por partes, porque los quiero ir haciendo pasar por todos los errores que les puede aparecer. Entonces, nos vamos a entidades. Vamos a suponer que yo acá quiero, para poner otra cosa, eh, pongo let o const. Const... Eh, igual 3.14. Vamos a suponer que tengo esa constante también acá en JS, así como podría tener mil cosas. Lo que yo quiero, yo de, esta, de este archivo JS, tengo que decir qué es lo que voy a exportar, porque yo podría tener encapsulado código que no quiero que se acceda de afuera. ¿sí? Por ahí vieron que... A veces teníamos una función que utilizaba otras. Bueno, ustedes ya lo saben, ya no están en primero. Lo mismo que si quisieran meter eh, cosas privadas dentro de una clase, ¿sí? que solamente eh, un método privado es solamente para que lo usen otros métodos públicos de esa clase. Entonces, ustedes ya conocen el concepto de encapsulamiento. Acá para decir lo que es público, ¿sí? lo que se puede llegar a pedir, lo tenemos que hacer con la, eh, con la palabra export. Entonces, si no quiero exportar pi, pero quiero exportar persona, bueno, hay dos maneras de hacerlo. yo se las voy a mostrar todas. Pongo export adelante de la clase. Entonces, el que quiera incluir algo, importar algo de, esta, de este archivo, de este módulo, va a poder importar persona, pero no va a poder importar pi. Porque pi no tiene sport. Si quiero que, que, pueda, que sean visibles los dos, bueno, hago así. Le pongo sport a todo lo que quiero que sea visible. Un sport por cada uno. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es esta. es poner un objeto export eh, y pongo acá el nombre de lo que quiero exportar. Por ejemplo, pi y persona. persona. ¿Sí? Ahí estaría exportando pi y persona. O sea, que puedo, esto como que queda más cómodo, porque yo directamente al final del archivo digo export, y pongo ahí el nombre de cada cosa que quiero exportar y se acabó. O lo pongo directamente en el elemento. Podría hacer esto también. ¿Sí? Y exportar solo persona. Primero lo vamos a dejar así. Quiero exportar nada más que persona. Y que pi no se exporte. Muy bien. Esto acuérdense que va a estar en el servidor. Todo esto arranca con el index, el script JS y la entidad de JS en el servidor. Cuando nosotros le pegamos a la URL, el servidor nos entrega el index HTML. En el index HTML se hace un barrido y el navegador le empieza a pedir al servidor todos los JS y todos los CSS que figuran en el HTML. En este caso no hay CSS, el único que figura en el HTML es la llamada a este script. Muy bien. Ahora, script necesita, si nosotros, para poder utilizar la persona, la clase persona, necesita conocer la clase persona. Entonces necesitamos importar la clase persona. Para poder importar de un módulo, y esto se hace, hay un orden en los JS que hay que respetar. Lo primero que se escribe son los import, acuérdense de C. Lo primero que hacían eran los include. Entonces acá, los import. Después viene la declaración de, de variables. Después viene el, el, la declaración de funciones. Y después viene el código, la ejecución de... Ese sería el orden correcto de una buena práctica de es Imports, declaración de variables, declaración de funciones, y el código que hay que ejecutar. Import. Ahí ya medio que les tira, ya incluso se los, pueden, se los pueden agregar, porque yo todavía no puse algo que había que poner, pero para que vean. el Import, voy a poner entre llaves, igual que como el Export, que pusimos entre llaves, lo que queremos exportar, acá en el Import tenemos que poner entre llaves lo que queremos importar. Obviamente nosotros conocemos el módulo, o leímos la documentación del módulo, que nos dice qué es lo que tenemos que importar. Lo que quiero importar yo es la clase persona, entonces pongo persona. Ahora después viene la palabra from, y tengo que poner entre comillas dobles simples de dónde lo quiero importar. Y ahora sí, acá... Tengo que poner la ruta relativa al objeto. Se utiliza la ruta relativa para que tenga portabilidad, porque esto supuestamente va a estar en el, en el servidor. Y la ruta relativa al script, no la ruta relativa al... Fíjense que acá en el index HTML para apuntarle al script, ¿qué hacíamos? Punto barra era el directorio raíz, el directorio donde estaba el archivo este, el... Al poner punto barra decimos el directorio donde estoy yo. ¿Quién es yo? El índice html Del directorio donde estoy yo, la carpeta JS y ahí adentro el script. Cuando vamos a pedir esto le estamos diciendo al servidor, che, ¿viste dónde estaba yo? Bueno, ahí mismo la carpeta JS, ahí adentro abrí el cajón y ahí está el script.js, ¿sí? Que es la estructura que tenemos acá. Pero ahora, acá, el que está pidiendo el script, el, la importando persona de este archivo de entidades JS, es el script. Entonces, ahí va la dirección relativa de dónde está entidades con respecto a script. Por eso va punto .barra, y ahí ya me lo buchonea que es entidades.js. ¿Sí? O sea. En el mismo directorio donde estaba este archivo, el hermanito es entidades y se suele poner eh, entidades solo, no hace falta, no, no haría a falta aclarar JS. ¿sí? Ahora vemos si en, en Node.js funciona seguro, acá creo que también, si no le ponemos JS y ya está. Ahí supuestamente estaríamos importando persona de entidades. Esto no va a andar igual. ¿Sí? Fíjense, yo genero estos errores para que vean lo, la información que les dice la consola y analizar cuál es el arreglo de ese error. Dice, no podemos usar un import fuera de un módulo. Y está en la un, línea 1 del archivo JS. ¿sí? Ahí nos está tirando el error. Bien. Bien. Lo que falta acá es decir que este script va a poder pedir módulos. Y eso lo hacemos de esta manera. Acá, donde tenemos el script en el HTML, es como que le tenemos que el HTML le tiene que dar permiso a ese script, porque si no, el único que pide cosas es el HTML. Pero ahora el HTML le tiene que dar permiso a este archivo para que pida algo al servidor. Entonces, para hacer eso, tenemos que ponerle el, la propiedad type module. ¿Sí? Tenemos que ese script es de tipo módulo, o sea, puede reclamar él también cosas. Y ahora debería andar esto. No anduvo. Eh, le faltó el J, no le gustó el... Vamos a ponerle exquisito js. Sí, ahí funciona. Hola, soy Juan y tengo 30 años. Hay una, esto porque es Chrome. Eh, vamos a probar de Firefox. Eh, no estamos en Chromium. Vamos a, misma, vamos a probar. Control-C. Control-V. Funciona, pero vamos a probar, a dejarlo como estaba, entidades.js, así. No, protestó también. Eh, sí, ¿quién necesita el tipo me quiere saber de qué tipo de dato es eso. Bueno, eso está bien. En, es una protección de, del navegador, pero en eh, Node funciona. Está bien, acá no, no porque es todo servidor. Tenemos que poner sí o sí entidades JS. Eh, si ustedes pueden leer la documentación, eh, Google o Chrome recomienda ponerle como extensión una extensión MJS en vez de JS a los módulos. Solamente y Firefox, no, Mozilla dice JS. Eh, Google recomienda MJS porque Módulo de J para para que poder por su extensión reconocerse un archivo de módulo, pero no importa. Lo ponemos así, se acabó. Bien. Fíjense si yo ahora quiero utilizar, imagínense que yo acá quiero poner console.log, pi pi no está. ¿Sí? no sabe que es pi, pi no está definido. ¿Por qué? Porque yo en el módulo no lo puse para exportar. ¿Sí? Si vengo a entidades y acá pongo eh, export sigue sin estar sin definir. ¿Por qué? Porque no lo importé. Yo puedo tener muchas cosas exportadas para exportar pero las tengo que importar. Entonces, fíjense que no solo tiene que estar como export en el módulo, sino que tiene que estar como import en el archivo JS. Entonces, si vengo acá, en el import, tengo que poner persona, coma, acá tengo que escribir entre como si fuera un objeto, donde cada cosa es... Eh, porque básicamente lo que exporta el módulo es un objeto con todo lo que tiene para exportar y lo que importamos nosotros es un objeto con lo que queremos importar. Entonces, eh, todo lo que queremos importar va dentro de las llaves separado por comas. Ahora, si guardamos los cambios, sí, tenemos disponible pi. ¿Hay algo que se puede hacer? Eh, también podemos ponerle... Hay veces que les va a pasar que si ustedes utilizan distintos módulos, distintos frameworks de, de distintas personas, puede darse el caso de que se les haya ocurrido exportar con el mismo nombre. ¿Sí? Exportar algo, imagínense que de dos módulos distintos hay alguien que exportó algo que se llama pi. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para importar eso mismo de dos lugares distintos? No podrían, habría un conflicto de nombres. Entonces, se les puede poner un alias. Acá, en vez de pi, vamos a suponer que tuvieran que cambiarle el nombre, no quieren llamarlo pi acá adentro. Acá ponen pi as eh, pi así. Esto ya no funciona de vuelta. ¿Sí? porque no sabe qué es pi, acá porque ustedes le pusieron un alias, para que funcione de vuelta, hay que ponerle pi en minúsculo. ¿Sí? Y ahí lo reconoce de vuelta. Lo mismo con persona. Y hay algo que puede pasar, y que hay lo que se llama un export default. Solamente hay algo, una cosa sola, que se puede exportar en un módulo, y que no hace falta andar haciendo la, la aclaración de todo esto entre llaves. Es lo siguiente. Voy a sacar este export. Bueno, lo voy a dejar. Puedo poner export default. Solamente una cosa sola puedo exportar por default. Nada más. Y esto que está acá fíjese que no funca, ¿sí? Para importarlo algo por default, lo tengo que hacer por fuera de los de las llaves. Persona eh, import sí, de esta manera cuando hay unas cosas... Hay veces que le va a pasar, sobre todo cuando usan RIA, Angular, todo, todos los frenos nuevos que implementan esto. Eh, eso que ahora es persona, en realidad podría ser un objeto. ¿sí? Yo podría mandarle un objeto... Eh, meter muchas cosas adentro de un objeto y exportar el objeto. Entonces, yo acá recibiría todas esas cosas adentro de persona, pero para acceder tendría que poner persona, punto, algo, pers o sea... Eh, trabajarlo de esa manera, como si fuera una clase estática, o un contenedor, un, un using, ¿sí? cuando ustedes hacían un using, que traían algo, y era un objeto, tenía que poner lo que sea, el nombre de eso, punto, y para acceder, porque en realidad eso que, que están recibiendo, sería un objeto donde le metieron un montón de, de funcionalidad dentro de ese objeto. En este caso... Eh, está bien, reconoce a la persona, no reconoce a pi, eh, para que reconozca, yo en realidad lo borré, control Z, ahí lo que le falta es una coma, ¿por qué me borraste eso? Control Z, control Z, lo tenía pintado. ¿Sí? Entonces, lo, si tengo que, lo que exporta por default y algo más, lo tengo que hacer así. Normalmente cuando se exporta algo por default, no hay algo más, pero podría hacerlo. Entonces, lo que se exporta por default, viene afuera de las llaves. Y si quiero algo de lo que no se exporta por default, bueno, coma y le agrego las llaves. Y esto funciona igual. ¿sí? Con todo esto, de, que ahora saben de módulos, vamos a modularizarlo de esta manera. O sea, las entidades las podemos poner como lo hicimos hasta ahora. Entonces, si tuviéramos que tener la clase Persona, que hacemos una bm de Persona, bueno, lo tendríamos de esta manera modularizado en entidades. Antes de hacerlo, ahora se puede hacer nativo, pero hace unos cuatrimestres esto mismo lo teníamos que hacer con TypeScript. ¿Por qué? Porque TypeScript... Eh, va más rápido que el ECMAScript. Después todavía, ya les contamos más o menos que era TypeScript, era hacer que se parezca a C Sharp, eh, JavaScript. Y nosotros, la, la, la realidad es que me doy cuenta cómo fue evolucionando ECMAScript y los navegadores, porque eh, hace unos cuatrimestres no podíamos llamar una clase. Hace unos cuatrimestres no podíamos usar los módulos. Todo esto lo íbamos a reemplazar. Todo esto que se los estoy contando ahora de las clases, de los módulos, lo explicábamos después del primer parcial cuando explicábamos type, TypeScript. Pero ahora, a medida que esto va avanzando, cada vez se va volviendo más complejo, más especializado JavaScript y va pudiendo, aunque sea azúcar sintáctico, porque ya sabemos que las clases... En realidad utilizan prototipos por atrás, pero nosotros programamos muy parecido a como programábamos en Sellar, con orientación a objetos, ¿sí? Esto, es súper sacándole el, lo privado y lo público, es básicamente lo mismo, ¿sí? La herencia, lo mismo. Bueno, ahora ya conocen la manera de incorporar módulos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En entidad de JS, en el servidor, yo podría tener un montón de funciones acá adentro, de funciones, de clase, de objeto, de zaraza, adentro de entidad de JS, pero de la manera vieja me tendría que traer todo y de la manera nueva el le dice, no, no, no, quiero esto nada más, quiero qué es persona y quiero pi. Entonces nos estamos, traemos lo que necesitamos nada más. ¿sí? Eso es lo que vienen a resolver el tema de los módulos. Muy bien. Y sobre todo, que encapsula código, ¿sí? Que permite. Si está. Acá yo me bajara funciones que utilizan otras cosas. Bueno, lo, lo, lo necesitaría. Pero bueno, no importa. Eh, básicamente se trabaja de, de esta manera. Bien.